¿Cómo realizar videos con tu celular? A continuación encontrarás varios consejos que serán de gran ayuda para que aprendas a realizar una grabación de buena calidad y profesional con tu celular. Observa. 1. Elige la orientación correcta. Ten en cuenta, siempre grabar en posición horizontal con tu celular, debido a que es la forma más natural en la que los ojos ven las imágenes. Así, evitarás las barras negras que se forman a cada lado de la imagen cuando grabas de manera vertical. Y de esta forma, aprovechamos mejor el espacio. 2. El plano. Sitúate a la derecha o izquierda del cuadro, dejando un espacio al lado contrario. Evita ubicarte en el centro. No cortes tu cuerpo en la parte de arriba o hacia los lados. El plano medio de la cintura hacia arriba es el más recomendado. Además, evita que haya mucho movimiento atrás de ti, ya que esto puede convertirse en un elemento distractor y que el espacio que te rodea se encuentre desordenado. 3. Estabiliza o fija el celular. Algo muy importante en tus videos es la estabilidad. Esto ayuda a que sea más agradable a la persona que nos está observando. Por eso, si es posible, utiliza un trípode o coloca el dispositivo sobre una superficie sólida para evitar que se mueva. De lo contrario, si alguien va a ayudarte a grabar, debe colocar sus codos pegados al cuerpo y el celular de manera horizontal. Esto ayudará a la estabilidad de tu video. 4. La iluminación. La iluminación juega un papel importante en tu video. Al grabar, utiliza la luz natural, bien sea cerca de una ventana o de una lámpara, para que tu video pueda verse nítido y con muy buena calidad. Pero cuidado, evita el contraluz. Ubicarte de espalda a la fuente de luz. Esto ocasionará que se oscurezca la imagen. Evita también grabarte directamente debajo de un bombillo, pues la luz superior o cenital generará sombras en tu rostro, que ocasionalmente no serán favorables. 5. La resolución. Antes de iniciar tu grabación, revisa la configuración de tu celular. Puedes hacer esto ingresando a las opciones de la cámara. Una vez allí, Coloca en el modo de video la mejor resolución posible. Te recomendamos ponerlo a 1080p o 720p. Además, recuerda solo grabar con la cámara posterior de tu celular, ya que las cámaras frontales generalmente tienen menor resolución. Asimismo, recuerda al momento de grabar colocar tu celular en modo avión. Esto ayudará a evitar interrupciones mientras estás grabando tu video. 6. Evita el zoom. Trata de no usar el zoom de la cámara al momento de grabar. Es preferible que te acerques o te alejes. El zoom hace que la cámara pierda resolución y la nitidez será mucho menor. 7. Garantiza un audio de calidad. El sonido. El audio es un factor fundamental en los videos. Elige un lugar donde no existan ruidos que puedan distraer o interrumpir el mensaje. Trata de grabar en un lugar que contenga varios elementos, por ejemplo muebles, ya que estos te ayudarán a absorber el sonido. Los audífonos con micrófono son una gran elección a la hora de grabar, especialmente si grabas en exteriores, pues estos permiten obtener un audio con mayor calidad. 8. El envío. Al finalizar, es importante que envíes tu video en la mayor calidad posible. Evita enviar tu video por WhatsApp, ya que tiende a reducir el tamaño y la resolución de este. Utiliza los servicios en línea para envío de archivos grandes como WeTransfer, con los nombres y cargos de los respectivos créditos, además de los textos que tú deseas que aparezcan en el video. Otra opción es enviar tu video por correo o subirlo a la nube compartiendo el enlace de descarga. Aplicaciones como Dropbox, Drive de Google y el iCloud de Apple podrán servirte para tal fin.